Pinananano Films presenta Nicolaya, El Johnny y Ernesto quieren gelatina? ¿Por qué no nos das gelatina, Gerardo? No. gelatina. gelatina! gelatina. No. gelatina. No. No. La gelatina. La gelatina, la gelatina! No. No. No. No. gelatina? No. No un poco de gelatina? No, no, no, ¡No! Pero, pero, Gerardo, ¿por qué no me das gelatina, Gerardo? ¡No! ¿Por qué no querrá darnos gelatina, Gerardo? ¡Ajar! Gerardo! ¿Por qué no nos das gelatina, Gerardo? Gelatina. ¡No voy a dar gelatina! me lo dijo un fantasma! ¿Qué pasa? ¿Tengo un fantasma? Por los pelos de la nariz de Neptuno. Un espectro, dices. Par 10. Un, un fantasma le dijo que no comiéramos su gelatina. Qué raro. Sí, un fantasma. Os contaré la historia. Gerardo, cómete una cazuela de gelatina. Transform. Transform. Transform. Gerardo, la gelatina, la gelatina, Nicolaya, el Johnny, Ernesto, Nicolaya, el, el, pizza, el gelatina, Johnny, Ernesto, Nicolaia, el Johnny, Gerardo, Gerardo, Gerardo, Ernesto, Nicolaya, el Johnny, Ernesto, Nano Films,